Siguiendo, si se quiere, en ese mismo orden, en el día de ayer, la ministra de la Mujer, Janet Camilo, pues tildó a los medios de comunicación de que le están dando... Eh, o sea, que están dando publicidad. El, el tema del feminicidio lo están abordando de manera sensacionalista y yo quiero estar... De acuerdo en gran parte con la ministra de la mujer y en otra parte hacer también mis, mis, mis recomendaciones. Yo creo que ciertamente, sí, los medios de comunicación le dan ese toquecito de sensacionalismo a los feminicidios no solamente a los feminicidios sino a todas las noticias cuando son sangrientas es cierto que por ejemplo cuando una mujer es asesinada los medios se encargan de describir todo al detalle de cuánto ocurre y ciertamente eso crea un impacto eh, psicológico un daño psicológico eh, y hasta cierto punto orienta y le traza pauta a otros, a esos que, que, que la mente lo traiciona y le, o El demonio eh, permite que se involucren en ese tipo de acciones. Y ese tipo de sensacionalismo, yo creo que ciertamente los medios de comunicación sí tienen mucha responsabilidad porque ese es el, ese, de esa forma que son tratados. Describir, por ejemplo, cuando una mujer es asesinada por su expareja, o por su pareja de 16, 17 puñaladas. Yo creo que no hay la necesidad de describir de dar Cada tanto tocada. detalle y eso eso con eso la ministra de la mujer no ha estado no ha descubierto nada ni ha dicho nada del otro mundo. Ella es lo que está haciéndose es de lo que real y verdaderamente sucede en este país. Usted oye, usted ve, por ejemplo, por un ejemplo, tal vez que puede ser referente, porque donde las cosas hacen bien hechas, es de lo que tenemos que tomar como referente. En Estados Unidos sucede una tragedia de 50, 60 no, no, muertos, y no, no, no, no, no, no, Y nosotros vemos los, la, la noticia, los medios de prensa, resaltando y, y describiendo la, la, el accidente que pasó en ese momento, o el incidente. Y en ningún momento usted ve sangre ni personas muertas en uh -huh. el momento que esa la descripción Eso no se ve. Entonces, ¿por qué nosotros eh, o los medios que tenemos tienen obligatoriamente que valerse de ese mecanismo para ellos entender que tal vez, eh, así que usted entra al medio o compra la prensa para claro. poder verla? Eso es un error. Y ahí en ese sentido estoy de acuerdo con la ministra de la mujer, Yane Camilo. Ahora bien, ministra de la mujer... Usted, como encargada de ese ministerio, de lo más reciente creado en la República Dominicana, yo le pregunto a usted, y, y usted, o ustedes, a través de su ministerio que usted preside, ¿qué han hecho? ¿Cuántas campañas, si, si existe, me, me disculpa, pero yo no le he visto, de orientación, de información, en pro de crear conciencia en nosotros, los hombres, los humanos, ¿Qué ha hecho el Ministerio de la, de la Mujer en ese sentido? Para mí yo creo que no ha hecho nada. Ahora en esta situación donde cada día aumenta el porcentaje de las mujeres que caen, pierden su vida a manos de su pareja, ahora hay que decir algo. Y usted habla para decir que los medios de comunicación le están dando un manejo sensacionalista, y es cierto. Ahora bien, yo quisiera saber... ¿Qué está haciendo el Ministerio de la Mujer? No sé si recibo no re, o no recursos para eso, eso es pero algo, pero algo debe de hacer el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, que veamos que hay una campaña de orientación, de información, de concienciación a la, a, la, a, la, a la comunidad, para que realmente podamos decir que existe. Eso que plantea ayer el arzobispo, el, el, el arzobispo el de, sí, el de Santo Domingo de que hay que crear un ministerio de la mujer, de la familia, de la familia perdón. Me gustaría a mí saber, no sé si la idea, en qué consiste ese ministerio, me gustaría ver si existe un proyecto, porque tenemos dos ministerios recién creados, que es el Ministerio de la Juventud y este de la Mujer, que son tal vez los más frescos en, el, en el, lo que es la estructura del Estado, y yo me pregunto para qué, y en qué han aportado o sea, si, si, si uh -huh. se ha hecho, yo quisiera que alguien me lo diga para yo entonces, ¿verdad?, poder nutrirme. Si realmente ha valido la pena que se haya creado ese Ministerio de la Juventud para tener un espacio donde colocar personas y cumplir con la responsabilidad y el compromiso que hicimos en campaña. El, el Ministerio de la Juventud, dígame usted, dígame aquí en San Francisco de Macorís, creo que esquilaron, hicieron un local por ahí, que me diga la función que hace el Ministerio de la Juventud. Claro, como es concebido, excelente. Uh -huh. Ahora, si se hace, pone en práctica la razón por la que fue concebido, excelente. Ahora en la práctica. Vamos a, dejemos la teoría, vamos a la práctica. ¿Qué hace en beneficio de la juventud, del Ministerio de la Juventud? Dígame, que no sea colocar una persona ahí para dos años después aspirar a diputado, senador, a un cargo claro, político. Un brinco. ¿eh? Para establecerse ya como tal. ¿Sabes? Yo no cuestiono, lo, lo que estoy cuestionando es en la práctica lo que hacen esos ministerios. Vamos a hacer otro ministerio de la familia. Excelente. Ahora, dígame, para que quien lo maneje. Sí. Para crear otro ministerio, para crear más espacio, para colocar gente. Y, y lo grande ¿Eh? en el caso, Víctor, que así como tú le preguntaste que qué hacía el Ministerio de la mujer cuando esos arreglos que se dieron en San Pedro de Macorís, que no fue. que debió, debió de llevar llamarle la atención. Todos esos yo arreglos. Supongo, todos esos arreglos trabatidores. Ser, porque es, se supone que usted supone, lleva los casos. Tú dices, la, el, el Ministerio de la Mujer no es justicia. No. no es nada. Pero, pero los yo casos supongo, están ahí. Yo supongo que en algo, en algo, en algún tipo de supervisión, de conocimiento. Le tienen que llegar local. Lo, lo... como, como, mini, como ministerio de, claro. la de la mujer. de la sí. mujer. Y la mujer la más afectada van 69 sí, en el muertes en lo que va de año. Claro. Y aumentando. ¿Eh? Entonces se supone que alguna información, algún conocimiento de esa situación, antes de que sucedan tantas, tiene que tener ministerio de la mujer. Entonces, esta a su vez, entiendo yo, por lo menos darla a conocer, dar la voz de alarma. Mm -hmm. Para que si se puede hacer algo, sean ellos tal vez la, la, la, el canal para verdad. llegar a... Si es el Ministerio Público, si son los jueces, si son la policía, sabes quién sea, pero que sean ellas, que por lo menos veamos nosotros que denunciaron que se está produciendo ese tipo de, de acciones es en verdad. contra de la vida. Que es lo más sagrado que puede un ser humano, no hay más nada.